I love you. Bueno, eh, siendo ya las 7 y 10, vamos a empezar este, con el desarrollo de la página web para la comunidad de WordPress Quito. Muchas gracias a los que están presentes. Les enviamos un saludo de parte de todos los que hacemos la comunidad de WordPress Quito. Bueno, la idea de este workshop era justamente construir la página de WordPress Quito eh, desde cero... ...utilizando solamente la herramienta del de Full Site Editing, o conocido como también Gutenberg o los bloques de Gutenberg... ...dentro de un WordPress completamente desde cero, eh, diseñada para que sea lo más simple, lo más ligero, lo más liviano y lo más ágil. Entonces, eh, hoy día vamos a empezar con esto y voy a, en, primero que nada, compartirles mi pantalla para que ya eh, puedan ir viendo. ¿Me confirmas, eh, Juan, que ya esté funcionando? Perfecto. Bueno. Lo primerito que hay que hacer siempre que vayamos a hacer una página de WordPress, obviamente, es instalar WordPress. Nosotros ahorita vamos a trabajar en un entorno local. Siempre es recomendable trabajar en un entorno local en el desarrollo de una página, porque así no tienen al aire algo a medias, entonces lo desarrollamos en un entorno local, una vez que esté todo funcionando, procedemos a migrarlo ya a nuestro sitio, entonces tenemos aquí instalado un entorno local, donde vamos a estar desarrollando nuestra página web, eh, ya tenemos instalado nuestro WordPress, y lo primero que vamos a hacer es instalar los plugins necesarios para que corra a nuestro sitio, así que nos vamos a ir aquí a la sección de plugins a la izquierda, Vemos que ahorita no tenemos ninguna. Y realmente lo que nosotros estamos buscando es que la página sea lo más ligera posible, lo más liviana. Entonces, tener la menor cantidad de plugins posibles. Y por ahora yo solo voy a instalar dos plugins. ¿Ya? Por un lado, voy a instalar el propio plugin de Gutenberg. Les explico. Desde... hace algunas versiones ya de WordPress, Gutenberg, los bloques ya son parte... ...del núcleo, ya pueden trabajar y tener todos los bloques dentro de su página. Pero al instalar este plugin de Gutenberg adicional a lo que ya viene dentro del core, eh, lo que logramos es tener ciertas modificaciones o ciertas versiones que todavía no están al aire de, de Gutenberg. Por decirles, digamos que crearon un nuevo bloque de galería que todavía no está integrado en WordPress ya aparece dentro del plugin de Gutenberg, lo cual nos permite ver más opciones. Entonces, instalamos nuestro plugin de Gutenberg rápidamente. Y el otro plugin que yo instalo se llama Instant Images. ¿Ya? Este plugin básicamente lo único que hace es con interconectarse con páginas como Unsplug, Pixabay y Pexels que son páginas de imágenes libres eh, y, y gratuitas que ustedes pueden usar en cualquiera de sus páginas web para que no tengan que estar visitando una página web para descargar las imágenes, normalmente ¿cómo lo haríamos iríamos a una página como puede ser Unsplash y aquí buscaríamos nos tocaría descargar la imagen a nuestra computadora y volverla a subir dentro de WordPress, con este plugin que acabamos de instalar básicamente ya no es necesario eso entonces, ya tenemos nuestros dos plugins, los vamos a activar. Y ahí tenemos los plugins que por ahora vamos a, a solo usar estos dos. Si es que vemos que es necesario colocar otro plugin dentro de la, de la página por alguna funcionalidad, lo colocaremos luego. Pero de ser posible, vamos a intentar instalar la menor cantidad de plugins para que la página cargue lo más rápido posible. Lo siguiente que tenemos que hacer es venirnos a la apariencia y ver los temas que tenemos. Por defecto, vamos a tener los temas propios de WordPress. Si se fijan, los nombres son justamente el año en el que salieron. Cada año WordPress lanza un tema y el tema tiene como nombre su año. Por lo tanto, el 2022, o sea, 2022 es el último. Pero vamos a probar utilizar algún otro tema. ¿Cómo podemos escoger el tema eh, adecuado para lo que estamos haciendo nosotros? Si nos vamos, vamos aquí a Feature Filter, tenemos la opción aquí, Full Site Editing, ya que nos va a permitir escoger un sitio, un, un, eh, un tema para nuestro sitio que sea compatible completamente con Full Site Editing para poder trabajar como nosotros queramos y hacer de nuestra página básicamente lo que nosotros queramos. Es muy importante que tener la opción de hacer... Eh, en Full Site Editing las cosas sin tener que complicarnos mucho. Podemos escoger uno al azar. Si ya conocemos uno al que le, al que le tengamos confianza, con el que ya habíamos trabajado, está bien. En este caso, eh, por sugerencia aquí de nuestro amigo JC, vamos a utilizar un tema. Voy a quitar mis filters por aquí. Voy a remover todos mis filters. Y vamos a utilizar uno de los temas que él... Más usa ¿Ya? Que se llama SIBI SIBER SIBER ¿Ya? Aquí está SIBER Vamos a instalarnos este tema Y vamos a trabajar encima de este tema Realmente se van a dar cuenta que Esta idea de comprar temas súper caros Súper complejos por funcionalidades no, no es realmente necesario muchas veces sino conseguir un buen tema que sea estable, que sea fácil de, de utilizar, es básicamente todo lo que necesitamos. Entonces, aquí abrimos y vemos que este tema, el rato que ponemos como editar, nos manda ya directamente a el editor de bloques. No, no sale, en algunos temas aparece como una barra aquí a la izquierda, donde seleccionamos opciones del tema. Aquí nos aparece directamente ya... Todo en editor de bloques. Podemos ir viendo cada uno de los bloques que, que están. ¿Ya? Y aquí podemos venir a los templates y los template parts. Entonces, aquí tenemos nuestro header, nuestro footer. Todas las páginas que puedes tener dentro de esta página. Y el sitio como tal, como se ve. Entonces, por ahora voy a regresarme a mi dashboard. Eh, Perdón, voy a cerrar esto que ahorita no nos interesa, ya, y este, vamos a venir aquí al server template, podemos ver qué es lo que tenemos instalado, eh, y ve, ve, venir al menú, ver, perdón, vamos a venir a nuestro menú. En este caso, por el tipo de página que nosotros estamos manejando, hemos decidido que eh, el menú va a ser el, lo último que vamos a colocar si es que es necesario. Así que por ahora no voy a manejar ningún tipo de menú. Voy a venir directamente a mi editor que está en beta, que lo pueden ver aquí. Este es el, el famoso full site editing. Y lo primero que yo voy a hacer aquí ya, es venirme a mis estilos. Y voy a venir a colores. Aquí yo puedo escoger todos los colores que yo voy a utilizar dentro de la, de la página. Entonces vamos a empezar colocando un color de fondo. ¿ya? Y vamos a venir a custom. Y nosotros tenemos ya una paleta de colores, que es la que estamos empezando a utilizar. Entonces grabo mi, mi color de fondo. Luego en el texto... Selecciono el color que quiero manejar en el texto de nuestra paleta de colores. Eh, los links, vamos a hacerlos con el color oficial de nuestros, perdón, de nuestros links. Podemos manejar, como pueden ver aquí, dos colores. O sea, podemos hacer que el link sea de este color y cuando pasamos el mouse por encima, seleccionar un segundo color, puede ser interesante, así que coloquemos otro color, ¿Ya? entonces el link es de este celeste clarito, y cuando pasamos del mouse se va a hacer oscuro, los botones, de la misma manera podemos decidir, de qué color queremos que sea el texto del botón, y el fondo del botón, entonces, para el texto vamos a colocarle, vamos a dejarle blanco, y el color del botón le vamos a utilizar con el color que estamos utilizando para todo. Entonces, hemos creado un estilo personalizado aquí de colores. Ya. Entonces aquí tenemos... Y aquí también podemos ver paletas de colores. Pero con esto nosotros ya tenemos para nuestros elementos creados todos los colores. Este, podemos decidir cómo, cómo va a ser la base de nuestra página web, el contenido, qué tan ancho queremos que sea, en relación al ancho entero de toda la página. Podemos colocar espacios entre los bloques, si es que queremos que de, por defecto estén, tengan un cierto nivel de espaciado. Ahorita yo le voy a dejar esto en 10 píxeles que me gusta a mí. Esto ya es un, un tema de, de cuestión de gustos. Este... Aquí podemos escoger, como les decía, cualquier otro color que, que queramos para nuestra, para nuestra página. Y sin más, vamos a venir ahorita aquí al template parts y vamos a empezar a trabajar con el header. Entonces el header, como pueden ver, se compone normalmente aquí de un, de un logo, el nombre de la página y su menú. En este caso ahorita nosotros vamos a venir acá y vamos a eliminar completamente este, este menú. y y vamos a colocar en la primera columna que es la que, en esta área que está aquí donde tenemos el site title yo creo que lo lógico sería colocar el eh, una imagen ya entonces puede ser el site logo que lo vamos a colocar aquí adentro y obviamente como no hemos seteado no tenemos un site logo eh, nos está diciendo como que por favor sube una imagen entonces voy a venirme aquí y aquí yo puedo escoger qué tipo de imagen. Entonces, no sé, tengo dos opciones. La una opción es dejar la barra de arriba en color blanco, normal, dejarle plano. Y colocar el logo en, en azulito. O lo opuesto y es hacer que la barra de arriba sea toda azul y colocar el logo en blanco. A mí personalmente me gusta que la parte de arriba sea Azul y tener el logo en blanco es, es lo que yo normalmente prefiero. Entonces aquí yo puedo coger y puedo buscar cuál de las versiones del logo es la que más se acomoda a lo que yo quiero hacer. Personalmente creo que el tener el isotipo junto con, con el texto, el logotipo, es una opción que se va a ver muy bien. Entonces ahí tenemos nuestro logo de la comunidad WordPress. ¿Ya? ¿Ya? Eh, podemos aquí irnos al, al grupo para seleccionar toda la caja donde están agregadas nuestras columnas y buscar aquí colocar el background del color que, que nosotros queramos. Ya, este que yo creo que tiene que ser el, el color propio de WordPress. Grabemos. Vamos a darle estoy levantando aquí. la mano, pero no me haces caso. Eh, yo también coincido en que, en que la cabecera sea azul. Me parece que va a ser un buen contraste con el, con el negro que estamos usando del fondo. No sé si lo dejemos en fi, al final, pero, pero sí me parece una buena combinación el logo en blanco con el, con el fondo azul. Eh, sigue, sigue. Sí, yo creo que aquí el site title también le, le removemos. No creo que sea necesario. Yo creo que con el logo... Con el logo estamos. A ver, no grabé, perdón, no grabé. Una vez que he grabado, vengo acá. Está bien. Ahora, yo estoy notando algo extraño. A ver si es que alguien me puede igual ayudar a encontrar el porqué del asunto. Pero yo aquí sete ciertos colores para background y acá no me está detectando los colores. No sé. Eh... Juan, eh, no te JC. dices que no te detecta. Si te das cuenta, el fondo sigue negro, mientras que yo aquí en Colors ya le seté que el background sea el gris clarito. Y acá eh, la paleta no me está detectando como otro. Eh. Lo que creo es que no estamos con el ancho completo en el grupo, puedes verificar. Aquí. El grupo. Pup. Pup aquí non full width save no y si te das tu cuenta hice una prueba más temprano lanzando solamente unas columnas en vez de un grupo al inicio y le puse background a la columna y funcionó perfecto pero no sí no esto sí me está funcionando a lo que me refiero es si es que nos vamos al al tema como tal Ajá. se supone que el, el background está seteado para que todos los elementos del background sea gris eh, pero el background global de la página no me está cogiendo y estoy con fondo negro ah ya te caché mm. Ajá. Entonces, puedes ver cómo está eh, la página el front page en, en, ahí en el, en el editor templates front page Front page. Está creado el front page. Bueno, yo creo que para empezar. Podemos. Ir eliminando todo. ¿no? No, no, no necesitamos. No necesitamos nada. Es más. Te das cuenta que el header aquí está dentro de. Sí. Ahí está dentro de un cover. Uh -huh. Remove group. ¿Eh? Ahí vamos, vamos desapareciendo. Remove group. Remove group. Vamos a remover todito, todito, todito. Ya. Entonces, bueno, ahorita grabamos. Ah, vale, y veamos, es que... Sí, es que bueno, nunca, sí, parece no que sí, porque si te das cuenta aquí ya está el color gris. O sea, parece que solo era un tema de la página. Ahora, ¿qué no noto se yo? En el seteo de los grupos. Perdón. En el seteo de los grupos. Sí, estaba un grupo con fondo negro. Ahora, algo que yo noto que me choca un poco es que creo que el logo es demasiado enorme aquí. Ya. Entonces, voy a regresar aquí a mi template parts, a mi header. Le voy a dar clic a ojo y fácilmente puedo arrastrar y, y al ojo hacerle más o menos del tamaño que yo quiero. También puedes con dimensiones, pero bueno, está bien al ojo. Sí. Ah, yo creo que está bastante bien. Procedamos ahora en cambio al footer. Ya. De la misma manera que antes, eh, no le veo sentido a lo que está ahorita, así que voy a remover absolutamente todo. Y agreguémosle, eh, yo creo que le voy a colocar solo dos columnas en esta posición. En la columna de la izquierda, aquí, voy a agregar un texto. A ver, ¿por qué no me está...? Ahí estamos. Un párrafo. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar... No sé, un texto que diga algo como... Que es parte de la comunidad WP Quito, Pero no, no necesariamente un, un copyright. Sino algo así como WP... Comunidad WP Quito. O sea, como el título del sitio, no, abajo. WordPress, Quito. Y podríamos ponerle algo así como Creative Commons. Sí, podría ser. Y también. Eh, habría que poner alguna referencia a WordPress allí. Pero bueno, eso lo podemos decidir luego. Claro, y aquí vamos a centrarle aquí para que se vea un poquito mejor. Este. Voy a seleccionar toda la columna. Todo, todo, todo. Le voy a dar el texto a blanco. Y el background. Igual le voy a colocar ahorita el, el color de que teníamos. Uf, voy a grabar. Save. Voy a re, recargar. Tenemos esto aquí. Y eh, vamos a buscar el de... Iconos sociales. ¿Ya? Y aquí... Yo creo que necesitamos tener el de Facebook. Vamos a poner el de... Instagram. Twitter podría. Vamos a poner el de Twitter. Y... El de Meetup. Veamos si hay. Meetup. Sí. Si hay el de Meetup. Igual, voy a venir a la columna entera de aquí. Vamos a ponerle que se alinee en la mitad. Este, vamos a venir a la columna de acá. Le vamos a poner que se alinee en la mitad. De tal manera que en el responsivo esto siempre esté como bien alineadito. En social icons, centraditos. Y aquí ¿Por qué no lo pones los los logos de un solo color justamente eso me iba a ir aquí tenemos Facebook label ¿tá? social icons y aquí podemos escoger el color del icono yo creo que lo ideal es colocarlo en nuestro gris clarito ah no perdón el icono es la parte de adentro por lo que claro el icono es la parte de adentro entonces el icono hagámosle de nuestro celeste y el background, hagámosle de nuestro gris clarito. Y aquí tenemos que colocar las direcciones, pero eso podemos hacerlo luego, porque eso es. Eh, pruébale solo los, los logos, ándate a Social Icons y pruébale solo los logos. O sea, que no tengan el eh, círculo alrededor. Eh, ahí arriba dice Logos Only, más de arriba. Más ahí, logos only. Logos only, y pero ahora sí que... ponles, ponles el color blanco, a, oh, o sea, gris claro al, a los logos. Bueno, no sé, ya sería cuestión de gustos, de iguales a. Vamos por acá. ya Hay que ver cómo queda. Uh -huh. Ah, una cosa importante, me estaba olvidando. Ah, si se, se no fijan, los logos están, ajá, están no, como grises. Que... Es porque no, no tenemos el. No está colocado nada adentro del, del icono. Entonces, como no hay una dirección real, no va a ser nada. Pero rápidamente voy a, a colocarles. Entonces aquí estamos la de Facebook. Vámonos a la de el Meetup. Meetup. Ahí ya se hacen blancos. O sea, ya, ya se pintan porque ya los está detectando. Vamos a irnos a una Twitter. Y por ahí, si alguien me comparte en el chat, el de Instagram, por favor. Les agradecería. Tal si vez alguien... Gorky lo tiene por ahí. Gorky, si lo tienes por ahí, compárteme por favor el de Instagram. O si no, yo igual voy a buscarlo por aquí rápidamente. Instagram... Pa pa, pa, pa, Search. Doble Pequito. Doble Pequito. El, la, necesitamos la dirección de el Instagram de la comunidad. Por Presquito. Aquí ya lo encontré. Ya. Vamos a venir acá. Pegamos aquí. Uf, save. Esperamos a que nos diga no, grabó. Ahí están nuestros logos. A mí Gracias, personalmente me gusta con... sin el círculo. Sí, está mejor así. Podemos probar que funcionen. Efectivamente funcionan. Algo que a veces hago yo es que aquí... Este... Les doy la opción de que me abren una página nueva para no salir o cosas por el estilo. Pero sí, yo creo que Social, por ahora hay una, en Social ¿sí? hay una sola configuración para... Tab. Listo. Ajá. Así, el rato que venimos y damos clic, nos abren una y nos salimos. Estamos listos. Entonces ahora sí, yo creo que podemos empezar a armar la homepage, ¿correcto? Dale. Que En nuestro caso le estamos pensando en hacerle una sola, una sola página a todo, no tener secciones. Esto podría ser que luego lo cambiemos, pero por ahora, por la cantidad de contenido y el tipo de contenido que tenemos, estamos considerando que probablemente es la, la mejor opción. Front page ¿Ya? only. Perdón. Ah, sí, una hacer página. una página que sea solo única. única. Entonces, lo primerito que vamos a hacer, de lo que habíamos hablado, era colocar, dame dos segunditos, voy a abrir esto por acá. Eh, vamos a tener un quiénes somos. Ya, entonces voy a crear de nuevo dos columnas. Ya, obviamente ahorita todo se ve raro porque las columnas están debajo del footer. Pero eso, nos vamos acá y lo arrastramos y está listo. Aunque creo que me le moví mal. A ver, control Z. ¿Dónde están mis dos columnas? Se, se metieron en el header, creo. En el header, group. Ahí está. Columns. Sí, son estas. Estas son. Entonces démosle control Z, aquí está. ¿Ya? ¿Por qué me quiere meter dentro del header? Mejor, ¿Sí? mejor, lánzale totalmente arriba y luego le bajas con la flechita. O súbele ahí. Una... Eh, ahí sí. estamos. Entonces, en la primera columna le vamos a agregar un, un título. Entonces, vamos a buscar aquí un header. Un heading. Sí. Listo. Vamos a escribir aquí. Quiénes aquí somos. Vamos a centrar. Perfecto. Y debajo de esto. Vamos a poner un párrafo. Ya, aquí venimos igual acá, párrafo y... diálogo Voy, denme un segundito, voy a venir, yo tengo aquí ya mis textos preparados, siempre es importante tener todos los textos ya, ya listos para, para no estar... Eh, inventándose nada. Inventándose nada, exactamente, ya vamos a bajarle acá y vamos a editarle un poco porque dice es un grupo entonces más bien vamos a poner somos un grupo de personas de la ciudad de Quito con la filosofía de wordpress Pup. correcto le vamos dando forma bonito nuestro texto Listo. Eh, siento que es como que todo está muy aplastado. Entonces por acá puedo agregarle un padding. Al, agregar al padding. ¿Ya? Eh, creo que ahí, al máximo, al máximo, se fue. Ya. Y acá vamos a poner una linda... Una línea Usando de el fin. Ajá. Entonces, sí, justo aquí nos vamos a Media Library. Tenemos Instant Image. Y podemos buscar. Community. Y vemos que nos sale. A ver qué foto escogemos, así que se vea. Que se vea bonita. Puede ser algo como esta. Que se vea gente en comunidad. O puede ser una. Yo creo que esta puede ser una opción interesante. Listo, ya está dentro de nuestro Media Library. La seleccionamos. Y estamos. Ahora, ¿qué haría yo? ¿Le cambiaría este color a este título? Entonces vamos a venirnos acá. ¿Y qué color le colocamos de la paleta? Probemos primero con el color original que estábamos viendo. ¿Le dejamos con ese o le hacemos del azul más fuerte? Yo creo que con ese. No sé, pruébale, pruébale la página afuera para ver cómo se ve sin el, sin, sin los ta, bloques. Sin tantas Segundito. cosas. Uh, no me disgusta tanto. Eh, como el texto de abajo ya es gris, no podemos usar el gris acá, aunque hace buen contraste el gris. Entonces, bueno, hay que irse fijando ahí en, en el contraste de los colores. Por el momento creo que está bien el color. Sí. Eh, y, si, y si queda muy monótono, ya podemos pensar en algún color alternativo, pero de momento eh, dejemos de decir. De ahí, otra cosa que yo haría aquí es que el tamaño aquí del texto es como muy chiquito en relación a toda la página. Obviamente la imagen podríamos hacerle más pequeña, pero yo siento que igual el texto está como muy muy pequeño, así que mejor me voy a ir a darle unos... Un poquito más de, de tamaño por aquí al texto... Sí, eh, una buena práctica es manejarse con, con textos de 14 píxeles para arriba. Bueno, también se puede poner en otras unidades, pero eh, además eh, siempre es bueno dejar aires. Entonces, trabajar mucho con los panes de las celdas y las columnas. Aquí igual podemos venirnos aquí a, a la columna y alinearlo al medio, para que no tener este espacio tan, tan brusco, sino que... Distribuir un poquito más el, el espacio. Creo que por ahí más o menos está. Está empezando a tomar forma. balanceado Sí, un poco balanceado eh, También tengo más texto que podría colocarlo acá para hacerle más, más largo. Ya podemos mm. probar. O podemos luego intercambiar y colocar imagen texto para, para balancear. Pero ahorita... Probemos, este, colocar. es el primer tercio de la página, yo creo que a menos texto, mejor. Entonces, ok. El primer eh, ya podríamos poner más texto más abajo. Dale, eh, entonces tendríamos si que, es que agregar... Eh, Perdón. Si es que le redondeas los bordes de la imagen, no sé cómo quede, unos 10... Veamos píxeles. por aquí, tú dices aquí unos 10 píxeles así... Uh -huh. A ver si Vamos se ve mejor. A vale, volvemos a dejar plano. Sí, me gusta. Uh -huh. Me da un toquecito. Eh, tal vez le, le haría un poco... No, creo que si le hacemos medium a la imagen se va a hacer muy chiquita. Veamos. Sí, no. Medium, full size. Dejémosle nomás como estaba. Ya. Siguiente. Yo creo que aquí hacemos el juego de alternar, es decir, vamos a colocar lo mismo, pero al revés, una imagen a la izquierda y un texto a la derecha para ir eh, generando más, más movimiento. Entonces venimos acá. Vamos a buscar de nuevo nuestras columnas. Vamos a seleccionar de nuevo dos columnas. Eh, con todas las columnas seleccionadas, venimos de nuevo a nuestro padding y le ponemos al máximo. Para trabajar exactamente de la misma manera. Con la diferencia de que ahora le vamos a hacer al revés. Entonces aquí nos toca una image. Ya. Y aquí vamos eh, a hablar de. Haber, también podrías haber duplicado las columnas anteriores y solo cambiarles el orden al. Efectivamente, a aquí puedo darle clic y poner duplicar. Para. Esto puede ser como un poco más seguro para asegurarnos de que las configuraciones sean las mismas y no rehacer las configuraciones un montón de veces. Aquí vamos a hablar un poco de la comunidad, así que busquemos otra imagen de, de gente. ¿ya? Y aquí vamos a hablar de qué aportamos a la comunidad. Entonces, busquemos una foto. Por ahí si ven alguna que les parezca que está como qué aportamos a la comunidad, me dicen para y, y, le, y le ponemos una foto que se vea, puede ser esta de gente feliz, igual luego podríamos poner fotos ya nuestras de, de eventos nuestros esa del fondo celeste no te gusta que se ven más con sombras Eh no, el otro lado Ahí está Ahora, Ajá. Probemos bueno, No lo sé Igual la idea es que esta es la base, ¿no? Luego todos los, los contenidos podemos ir revisándolos para hasta que quede como queremos. Coloquemos un heading y pongamos... Pongamos ahí. Vamos a venir igual aquí a nuestro texto. Y vamos a seleccionarle el color para que sea el color que nosotros queremos. ¡Tuk! Vamos a asegurarnos de que esto esté en el medio. Vamos a agregar aquí abajo justo debajo de esto, un, un bloque de párrafo. ¿No? Se colocó fuera. Un segundito. A ver. Aquí... Vamos a agregar un párrafo. Perfecto. Y tengo este texto. Vamos a colocarlo aquí adentro. Vamos a asegurarnos de que el tamaño esté en, en normal, que es el que estamos manejando ahorita. Y rápidamente le damos un poco de, de formato. para que nos quede listo. Y cierto que falta esto. Save. Tenemos ya 35 minutos de sesión, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí avanzaremos lo que lo que tengamos que avanzar y este es nuestro luego les, primer... Les podemos mostrar el, la evolución. El resultado, después de haber hecho horas de trabajo. Por acá tenemos el padding. Y a esta imagen le habíamos puesto un radio de 10, ¿correcto? Uh -huh. Creo que te falta aire entre los textos y las fotos. Sí, aquí es como que, como que está muy pegado, ¿no? Entonces uh -huh. tendríamos que venirnos aquí a la columna que solo tiene texto y a esta colocarle un padding, ¿Correcto? Pero sepárale el padding para que solamente le pongas padding, padding derecho y izquierdo en el otro caso. Uh -huh. Entonces aquí le ponemos no unos tres aquí y luego venimos a la columna de acá. Nos vamos al padding y le ponemos a la vale. izquierda. 3. Save. Save. Entonces, sí, ya tenemos un poco más de aire. Tal vez hasta le pondría un par de más. No sé tú qué opinas. Sí, yo creo que mientras más de aire, mejor. Eh, cuando los textos están tipo los textos de las columnas periodísticas, son más legibles. O sea, si son menos anchos los textos, son más legibles. Pues por ejemplo, ese más... es un insight que yo no me lo conocía. Y si, y si la letra es más grande, obviamente más accesible, pero, pero mientras más angosta la columna, más, más ah, legible. Aquí hay un detalle que también podríamos ver, y es que el ancho del contenido estaba seteado, uh -huh. es donde estábamos... Pues hay. Ajá, oh, no. estamos aquí en 1200 píxeles. Entonces, realmente también podríamos bajarle esto a, no sé, a 1000, para ganarle un poco más de margen a los lados y, y comprimir todo el contenido más hacia el centro. No es mala idea. No podemos mala probar idea. ponerle aquí 1000. No, no, pero es que estaba... Eh, ¿Qué cambiaste? Ah, no, ya. Sí, estoy. Uh -huh. Y ver qué. No, mira. Esa no, ahí no es la configuración. dimensions pero es que estás cambiando en dónde? En la columna? En el layout, en el layout de toda la página le estaba cambiando. Ah. Pero bueno, podemos irnos como tú dices directamente aquí a las columnas. Eh, y ver qué opciones nos está poniendo aquí de, de ancho de la página. Es que si ves en este tema no me... No me permite cambiar el, el ancho. Ya es, ya es de la configuración del tema. Es configuración claro, del tema. Tendríamos que empezar a editarlo en el Json y creo que eso ahorita no. Eh, de momento dejémoslo así. Sí, dejémoslo nomás ahí. Y. Vamos a ver qué otra área le íbamos a colocar aquí. Yo creo que ahorita tenemos como que un, eh, el quiénes somos, entonces yo creo que podemos aquí colocar algo de los eventos. Sí, esa claro. era la otra que íbamos a tocar. Entonces. Entonces eso era como un, eh, que íbamos a poner como snapshots de los, de unos tres eventos. Sí, puede ser, no sé, un carrusel quizás. probemos a ver qué. Entonces aquí vamos a venir y vamos a colocar directamente un carrusel. Por defecto no tenemos un carrusel dentro eh, de si nuestro. Quieres, cárgate algún algún grupo de bloques. Sí, podría ser. También cuando buscas aquí así a veces, te aparecen aquí eh, como... Pruébale carousel, sin la doble R. Carousel. Te, sal, te salen, si ¿Sí ves aquí algunos como carruseles creados por, por per, terceras personas. Son, ¿Esos son patrones o son...? Son o... bloques. Es como que bloques. se te descarga un plugin con eso con ese bloque. Ajá, creados ya por la comunidad. Pero podemos también eh, irnos al, al dashboard y buscar un, un plugin que, que, tenga, que tenga algún eh, carrusel interesante. ¿Ya? Hay varios grupos de plugins que tienen eh, bloques interesantes. Dame un momentito que se me se volvió loco. Ahí estás con la... Ahí está. La, parece que el Zoom se está cargando la conexión. Este, esto es Gutenberg Blocks by Cadence, los he usado. Entonces... Yo creo que si cargas ese, ya ya trabajemos con Aquí porque... tenemos ajá, un millón de bloques más que, que, que nos da. Aquí tenemos Tabs, Testimonials, Icons... Galerías, botones... lotis. Vamos a ver. Ya, veamos cuál de esos usamos. Eh, lo que decía yo es que mientras menos de esos grupos de bloques cargues, mejor. Porque si no te haces... Eh, Mira cuántos iconos se aumentaron ahora. Tenemos todos Imagínate estos. Con, con tres o cuatro grupos te haces loco. Y a veces mm -hmm. son duplicados, es decir... Claro, la mayoría tienen lo mismo, pero por ejemplo, aquí tampoco me da un, de por sí, un, una, carrusel. un carrusel de imágenes. Pero yo creo que mejor no nos compliquemos la vida, ya, y, y vayámonos más por la idea de, mantengámonos, o sea, sin, sin, el, sin el plugin. Le voy ahorita a deshabilitar rápidamente aquí, para que, eh, perdón, para que no esté, no me aparezca. Y en vez de un carrusel, lo que voy a hacer es poner cuatro columnas y ponemos una imagen en cada columna. Dale. Y, y no, no nos vamos tan... tan es decir, eh, para que se den cuenta eh, los, los oyentes, la mayoría de los bloques se pueden sustituir en cualquier momento por unos que sean más dinámicos. Ahorita estamos usando como la versión más estática por, por rapidez y por maquetación pero luego podemos encontrar el plugin adecuado de carrusel y, y cambiarlo. Entonces aquí vamos a colocar imágenes. ¿ya? Gorky, tú que andas por ahí, eres el, el chico de las poesías, ¿tienes este, fotos que me puedas pasar? Si no, me voy a meter a nuestro... Aprovechemos que tenemos aquí el link, mira, Facebook. Uh -huh. Vamos a, a robarnos las imágenes directamente de nuestro propio Facebook. Entonces, por ejemplo, esta misma. Podemos save image 001. Veamos qué más tenemos por aquí de otros eventos. 002. Aquí ven. Esa. Tres. Y esta. Cuatro. Entonces, vengámonos aquí. Upload. 001. Márcales todas de uno. Se suba. Tienes toda la razón. Upload. Todas. Ah, no. Es como estoy subiéndole. A través del botón de Upload no te permite. Uh -huh. Para subir todas tienes que venir al Media library. Yeah. Y ahí sí podemos seleccionar muchas imágenes de corrido. Entonces seleccionamos esta. Aquí otra imagen. Va a ser esta. Y por último aquí una imagen. Que va a ser esta. De la misma manera hay que venir acá. Y vamos a meterle un padding. Para que sea más... Se vea más bonito. Save. Y refresquemos nuestra página. Tenemos nuestras imágenes de aquí. ¿Le vamos a manejar un título ahí o...? ¿Podríamos colocar el... un, nuestros eventos o algo así? ¿Como un heading? Un heading aquí que diga algo de, de nuestros eventos, ¿correcto? Sí, podría ser. Que podemos colocar algo que diga nuestros eventos. lo no podemos centrar. Y podemos... Eh, eh, ¿No le puedes setear al bloque del H, de, del heading de una vez el color que estamos usando? Es... Eh, en el estilo, para que no tengas que poner el color cada rato, digo yo. Me en vamos. bloques, no, no, en bloques de abajo. Decía... Ah, no, ahí, tiene, ahí tenía el H2. Headings, vamos uh -huh. a venirnos al H2, text color for H2. Perdón, Uy, no, estoy mal. Uh -huh. Sí, ya está. Pero pues si cada vez que agreguemos un H2 ya va a venir con... Con este color. Con este colorcito. Aquí, justamente lo que hablaba hace un ratito Jc... Si se dan cuenta, este padding de aquí es medio raro. Entonces, nos toca venir aquí a las columnas. Al padding y coger y decirle que el, el tope sea... Sea me menor. Menor. ¿Que le, le quitaste demasiado o está bien? Sí, tal vez un... Un puntito más. Ahí, por ejemplo, sería bueno editar las imágenes para dejarles todas. Todas con eh, el mismo diseño. Sí, más o menos, para que no, ahí se ve como un, una escalera, los, las imágenes del centro están con el fondo claro. Por esto. Ajá, entonces, bueno, ahí se puede editar esas imágenes, recortándole justo esa parte. Y con eso ya vería, se vería bien Pero bueno, de momento no, no es necesario Yo creo que verás Teníamos otras secciones más Pero yo creo que ahorita Como en el plan de De que ya no nos Queda mucho tiempo y no alargarnos Muchos, yo creo que lo siguiente Sería ahorita solo agregar Como que un formulario de Contactos eh, O algo por el estilo ya, habíamos hablado de que más que un formulario de, de contactos, más bien un... Consultas y sugerencias. De, ...de preguntar a los a los usuarios de la comunidad qué temas les gustaría que tratemos. Ya, claro, entonces. Eso también se puede modificar sobre la marcha, dependiendo de cómo las necesidades de cada sitio web. Tú puedes irle poniendo ahí el contenido que que más se ajuste a tu, a tus requerimientos. Exactamente, entonces aquí le estoy dando un poco de formato y veamos que <coughs> ¿Cómo le hace, cómo le hacemos un formulario aquí sin instalar otro plugin? ¿Es posible o necesitamos delay meter un plugin de formularios? pregunta yo de que, examen yo pensaría que si sí necesitas un un plugin. Necesitas un plugin de que nos permita que nos permita hacer eso entonces qué será irnos por un ¿Cuál usas tu contact form? O... Form 7 Tenemos contact form plugin. A ver, ¿qué más? A ver, dame de nuevo. El WP Forms estaría bien también. O sí. este contact form 7. Contact que es 7, sí. Tal now. Activémosle. Ya tenemos aquí nuestro contact. Veamos qué, qué tiene nuestro contact form por defecto. Tenemos Nombre. Pongámosle nombre. Aquí pongámosle solo email. Aquí pongámosle Sugerencia. Sugerencia. Correcto. Y aquí, vámonos, dejarnos tus sugerencias para próximos workshops. Mm -hmm. Y peguémosle. Y el submit debería decir enviar. Save. Acá puedes configurar a quién quiero que se envíe. Y dice additional headers. Invalid mailboxes inserts. En el reply to. ¿Dónde está esto? Invalid, no te comiste sí. alguna... No te comiste alguna arroba en el, en el form. Aquí no coloqué nada de... Justo ah, no. No, sé. configurar. Tal vez es... Form. Pero incluso si es que no te deja eh, setear, ya debería aparecerte el formulario. Deja ver si es que te aparece. Después la configuración del, del envío se puede hacer. Aparte. Bueno, sí. Entonces, vayámonos de regreso. A ver, vámonos aquí. Contact Forms. Y aquí tenemos nuestro... Shortcode. Shortcode. Volvámonos a nuestra paginita. ¿Qué estábamos haciendo? Aquí yo ya había creado las columnas. Estaban aquí abajo. Entonces aquí podemos poner... Un no, párrafo, ¿podrías? ¿Se puede Creo que hay una propia de Shortcode. ¿sí ves? ah right. ¿y acá se me ocurre que igual le metemos una imagen de nuestro media library? No, sí media library, eh, no sé, una que tenga que ver con ideas de, uh -huh. es un foco suele ser la típica imagen de ideas, sí. ¿eh? Bueno, luego le escogemos tal vez otra imagen, pero por ahora coloquemos Escoge un poco. Coloquemos, vayámonos aquí, asegurémonos de que esto esté centrado. Y a esta columna que contiene esto, le vamos a dar igual un padding a la derecha. Al máximo lo habíamos hecho, creo. Save. Aquí tenemos nuestro formulario. Está un poco deforme. ¿Qué pasa? No, ahí sí si tocaría. Le padding. No, ahí sí tocaría con estilos. Claro. Eso normalmente está dentro del mismo... De aquí del contact. Edit. Aquí tenemos... Para ir eh, configurándole... Cómo queremos que se vea en, en el estilo... Ya, yeah. yeah, Pero eso no creo que sea bueno hacer este rato. Claro, ahorita la idea es solo mostrar cómo se puede ir armando con, sin necesidad de instalar ningún tipo de editor de bloques, es, estamos haciendo una una página completa. El poder de nuestro querido Gutenberg. ahí lo que sería bueno es ir poniendo los los identificadores de, de las secciones de las que vamos a saltar por ejemplo uh, cuando veamos de nuestros eventos ahí deberíamos tener un identificador para que cuando pongamos el menú de nuestros eventos o de eventos efectivamente, tener... aquí necesitaríamos colocarle un, un ancla mm, sí ya, entonces podemos, ¿será como anchor aquí? Eh, no sé si es que dentro del mismo objeto, en, en propiedades, te deja poner un ancla. Puede ser. Veamos, advance, aquí está nuestro ancla, efectivamente. Ajá, entonces, eventos. Ahí le pones eventos, Ajá, exacto. Save. Save. Por acá aquí le podríamos aquí poner un se me ocurre que claro este hagámosle como dentro de la misma columna aquí uh -huh. agreguemos un un heading aquí que diga como sugiere un workshop Uf. Y aquí podemos ponerle a este nuestro... Nuestro ancla. Sugerencias. Sugerencias. Podemos aquí colocar un... ¿Qué aportamos? O comunidad, bueno, no sé. Uh -huh. ¿Qué aportamos? Y le dejaste... Un... así ah, está con guión. Uh -huh. Sí. Y aquí un, ¿Quiénes somos? Sí. Con eso ya podríamos crear un, un menú con enlaces. Efectivamente. Al... Podemos venir a nuestro header. Y aquí teníamos justo creado una columna adicional. A ver, aquí tenemos una de más. ¿no? De más. Teníamos esta columna de aquí, donde le podemos agregar un Navegación. Navigation. Ya. Te nos crea automáticamente un sample page que le vamos a remover. ¿Eh? No quieres removerle. Después de que le crees uno. Uh -huh. Add link. Custom link. Aquí tendríamos que poner u. Uh... ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Te falta una E, creo. Ah, perdón, no estoy haciendo mal. Este, verás, le voy a quitar porque le hice mal. Es aquí. Ponemos. Hashtag. Ay, Almohadilla. Hashtag. ¿Quiénes. Somos, ¿correcto? Uh -huh. Tac. Pero si ves el texto, dice otra cosa. Aquí nos toca editar el texto. Escribir quiénes somos. Uh -huh. Si ¿Sí está el link, si ¿Sí está el link. Vale Primero, antes de nada, no veo nada. <ríe> Entonces, tenemos esto buscámosle. Muy sí. grande, Bueno, probemos ahí. ¿Funciona? Hay un... Hay por ahí un plugin de Smooth Scroll que hace que te muevas, que no se vaya así bruscamente al link. Ahorita no, no es como para buscarle, pero... Como para que ya vayas terminando cosas. Es mejor que los links no se vayan así súper bruscos. Claro. Y muevan sí. como que estuvieras haciendo scroll en la página. Entonces aquí qué okay. aportamos y editamos el texto lo que diga no, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Creo que te, Me se te juntaron los enlaces. Ajá. Que aportamos aquí le editamos para que diga que esto cosas de la vida ya save probamos este no está a ver por qué no estás Se eh, faltó la almohadilla. El hashtag. El gato le dicen los mexicanos. El gato también. Los españoles dicen almohadilla. Pero no creo que se llamaba así el englés el o sí. Sí, sí un... ya está. De ahí algo que yo haría aquí es que necesitamos como que se separen. Si te das cuenta, están como muy pegados. Eh. Entonces. Por ahí no tanto tampoco. Veamosle sí, en live. ¿Qué tal? Sufi. Sufi. Y no sé qué opines tú, pero a mí me gusta cuando se van hacia la. Sí, porque ahí no tenemos ese hueco en el. Y así según, el según vamos agregando menús, esto se va. Se va acomodando ahí. ¿no? aquí me faltó una tilde ¿Quién es? importante la ortografía también Claro, luego espantosa la ¿Qué más teníamos? ¿Quiénes somos? Bien bonitos pero con una ortografía desastrosa Hashtag Eventos y el último que teníamos era un sugerencias. Vamos a venir acá, tu, tu, tu, tu, refresquemos este eventos sugerencias también algo que se puede agregar luego con algún plugin es un top scroller de estos que te pone la flechita aquí para sí. cuando estamos abajo no tener que para ver, que subas, subas directamente, directamente. Uh -huh. tenemos acabamos de cumplir una hora exacta de workshop entonces yo creo que ahorita eh, paramos el tema de seguir haciendo más cosas veo que están eh, seis participantes lo que quiere decir que tenemos a Verónica, Luis Santiago, Luis Otero, Gorky, JC y yo aquí haciendo esto. Entonces, este, hablamos preguntas. Ajá, preguntas. Alguien quiere decir algo. ¿A alguien se le ocurre algo. Preguntas, sugerencias, ideas locas. Alguien se anima a hablar. Delen nomás, sin vergüenza. Delen, desactiven nomás, su, o sea, activen nomás su micrófono y pregunten lo que quieran, con confianza. ¿Alguien se anima? ¿Preguntas? ¿Aló? Ya, ahí estamos. ¿Aló? Luis, cuéntanos. ¿Cómo es? Eh... Entonces, para, para hacer un... Eh, bueno, no sería ya necesario entonces hacer, digamos, un tema o un tema hijo en WordPress. O eh, lo es? Si quieres, lo, lo contesto yo. Eh, los temas hijos siguen estando vigentes, pero hay que ver que son temas igual eh, basados en bloques entonces eh, no sé si se vayan a descontinuar como ves ahora eh, no, no pierdes nada porque tienes puedes crear partes y puedes crear temas dentro del, del editor de, de wordpress entonces la necesidad antes de los temas de hijos era para utilizar eh, estilos propios y y poder como eh, darle un poco más de flexibilidad al diseño que antes era de algunos temas era bien cerrado pero ahora, con, el, con la misma configuración de Gutenberg, los temas hijos cada vez pierden un poco de vigencia. Igual siguen estando, eh, cómo es, accesibles. Tú puedes hacer un tema hijo de cualquier tema de bloques, eh, ya sea con plugins o directamente escribiendo en el código, como te acomodes mejor. Pero no es que eh, sean tan, tan necesarios como eran antes, que tenías que, si no hacías el tema hijo, eh, no podías eh, moverle mucho a los temas eh, comerciales, por ejemplo. Uh -huh. y otra cosa que es interesante aquí, que tiene el, el, el editor de bloques, es que una vez que tú ya armaste todo, tú te puedes ir a estos puntitos de aquí, y aquí te dice exportar el tema con los templates y estilos. Entonces, básicamente, tú creas como una versión de, de tu tema ya con... Toda la información de, de, del estilo y del template que creaste. Entonces tú puedes, digamos que el contenido que ahorita estamos haciendo, nos lo estamos inventando un poco, pero vamos luego a montar otra página. Podemos descargar el tema y volverlo a subir en otro servidor, en otra página. Y los colores de fondo, los colores de texto, todo este tipo de cosas ya van a estar seteados. Entonces es como que creaste un hijo de alguna manera. Y ah, eso, ya. otra cosa, eh, ahí mismo en esa sección, si es que te vas a la vista de código, puedes ver la estructura del código y si es que quieres copiarte solamente partes de la estructura, entonces también lo puedes hacer. Eh, obviamente para eso ya tienes que eh, estudiar un poquito cómo les nombras a, a las secciones y a, los, y a los objetos de WordPress, pero no es nada complicado y toda la información está en wordpress.org, ahí puedes aprender fácilmente como muerte con el código. Ya. Y eh, tal vez en la... Eh, bueno, bueno, hace unos meses había visto, pero no estaba muy como avanzada la documentación sobre estos, sobre los temas de bloques. Ya. Bueno, ¿verdad? Ahora, eh, a partir de marzo, o abril, ya empezaron a meter mucha información del tema, más que nada en inglés. Eh, pero verás, están habiendo eventos en España y en otros países de, de habla hispana. Si tú te metes a wordpress.tv y le filtras la búsqueda por idioma, puedes encontrar ya información en video. Ah, ¿Y sí? Estabas diciendo algo más. Yeah. Estabas diciendo algo más y te corté. No, no, no, ser era todo ¿no? Más bien, gracias Buenas, so, gracias sí. Luis por tu participación No sé si alguien más quiere Decir algo Comentarios eh. Verónica veo que te Abriste el micrófono pero no te escucho Si es que tienes problemas de audio, nos podrías escribir al chat también. Hola, hola, con todos. Buenos noches. Soy Gorky, ¿cómo están? Eh, ¿Qué tal, Gorky? De antemano, nada, pues muy feliz realmente de poder compartir este evento por vía digital yo creo que es muy, es muy bueno es muy importante porque a veces se complica a las personas para, para la parte física y realmente me interesó mucho el curso está súper bueno, gracias a todos por eh, bueno, realmente se si ha visto más pasables más esto? a futuras por un poco de interferencia Hola. en tu, en te, tu estamos te estamos perdiendo estamos perdiendo me escuchas? hay un te ruido como... como de moto <risa> no, no sé no sé, pero estoy así, y bueno gracias uh, agradecerte por la por la charla y gracias a mí. Gracias. Gracias, gracias a ti también por haber as... Aunque, aunque estés en una moto. <ríe> Muchas gracias. Hmm. No, sí, y aprovechando sí. lo que decía Gorky, eh, eh, ah, hay una pregunta de Verónica que dice, buenas noches, ¿se puede personalizar la, la cabecera por página? Sí, tú puedes hacer en, en las partes del editor tantas cabeceras como, como necesites y quieras. Ándate a Template Parts. Claro, aquí tú tienes tus templates para cada una de las páginas. Y en template parts tú puedes seguir agregando ahí, aquí más cabeceras. A añadir tantas cabeceras como quieras. Y, co y si te das cuenta que no aquí... Hicimos. Perdón, aquí en el front page nosotros tenemos agregado el header y el footer. Entonces tú también podrías hacer que el front page no tenga header simplemente borrándolo de aquí. Y en otras páginas agregar el header 1, header 2, header 3, igual los footers. Así es. Eh, igual cuando abres el header, eh, ahí puedes escoger qué header vas a usar. Exactamente. Eh, otra cosa que no hicimos, le estaba diciendo a Vero, que no le pusimos a la página en español. Eh, porque un poco estamos acostumbrados a trabajar en, en el idioma nativo de WordPress, pero eh, tú puedes ponerle en español y todo lo que lo que están en términos de en inglés, aparece en español, aparece cabecera en vez de header, columnas, eh, pie de página, entonces como para que te puedas orientar mejor, porque a veces hay gente que también eh, no sabe dónde encontrar los elementos, pero sí se puede hacer lo que necesitas, lo que preguntaste. Eh, aprovechando lo que decía Gorky, vamos a seguir teniendo eh, workshops virtuales, eh, ya vamos a hacer un calendario más o menos de, de workshops virtuales, pero la idea es que eh, sean eh, como este de ahora, eh, tipo taller, que, que la gente pueda aprender un poco de la interfaz de, de Gutenberg y de bloques. Y claro, poco a poco vamos a ir eh, añadiendo un poco más de intensidad y de, y, y de temas un poco más eh, eh, que no son básicos. Entonces, eh, les recomendamos que sigan los workshops. Como decía Gorky, lo puedes hacer desde la comunidad de tu casa y, y puedes aprender un poquito, eh, no sé, en las fechas en que se planifiquen. ¿Alguna, ¿Alguna otra consulta? Ajá. ¿Alguien más o ya quieren ir a dormir en este viernes? cansados nada no, entonces bueno. yo creo que agradecerle a agradecerle a el señor Chimo por habernos eh, dado este esta esta clase magistral de, de hacer un sitio con con bloques en una hora eh, Obviamente solo hicimos el front page, pero de la misma manera se pueden hacer páginas internas y no es tan complicada la cosa. Eh, lo que sí les recomiendo es que se familiaricen mucho con la interfaz porque eh, a la entrada sí requiere un mini, una mínima curva de aprendizaje, pero una vez que aprendes cómo se hace, ya es todo mecánica y, y cada vez te gusta más lo que vas consiguiendo. Sí, sin más, eh, muchísimas gracias a todos los que vinieron, esperamos verlos en otros workshops eh, virtuales y también cuando hagamos eventos presenciales, se viene ya como dijo aquí JC, algunos algunos eventos que vamos a tener eh, durante este mes, durante el siguiente mes y esperamos verlos ahí y si es que no pueden asistir físicamente, eh, seguiremos haciendo eventos virtuales eh, a través de, así de, de Zoom para que sigamos uniendo la comunidad y sigamos creciendo juntos. Así es. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias. gracias. gracias. Fe, chao Chimo, ya nos estamos bueno. hablando, qué gusto. <risa> Descanse, buen fin de semana. Da igual. Muchas gracias, gracias a todos. Y sin más, finalizamos esto y nos vemos la próxima. Listo.